De Pokémon X, random loco. <risas> ok, estuve revisando y los fósiles, de hecho, te dan otra cosa que no es. Ay, de este saqué un... Venga, <risas> no me quejo. O sea, yo, yo quiero... Yo, yo sí lo voy a usar. O sea, les dije que los fósiles los iba a usar... Y yo dije, oh, ok, a lo mejor y dan, no sé, algo distinto. Y no, chicos, los fósiles... Fuera de mi dialga que capturé aquí bien bonito. Tienen. Y dan otro Pokémon que no es... Vamos a agarrar su... Okay. ok, me dieron un modish. Y como sabrán ustedes, tenemos un full que no voy a usar. <risa> Probablemente. Un modish... Que puede que lo use ahora que lo saqué del fósil. Un Glamiao que pues, no se ve muy bueno, la verdad. Y por último, un Seal con Buño Sombra. Y este pues, se ve muy bien, la verdad. Pero actualmente el equipo sigue siendo triple que sin quererlo lo a nivel 20 a 30. Breakzen, Firo, Sundial, Trapinch y por y apenas me di cuenta que por primera vez en mi vida tengo más de una hembra en mi equipo. <risa> Machismo el mato que no este. De... <risa> ok, vamos hoy a enfrentarnos al líder de gimnasio. Así que les recomiendo que se agarren de sus sillas. Saquen sus pañuelos si se encariñaron con Primplop o con algún otro. Aunque en realidad Primplop es el que más sale. Vamos a poner a Firo de primeras. Y como ustedes ya sabrán... Sandile, también es MVP, o sea, el MVP ahorita es, eh, es Prinklop, así que con cuidado hay que llevar a Prinklop. <risa> Además de que no, ahorita veo muy probable, demasiado probable que Porygon Z se vuelva muy bueno, eh. Uy, uy, uy, uy, me está llamando la atención ponerle cara a Antonia. Firo... Si puedes aprender con Antonia, vamos a ver qué te quito A ver, pues sí. ya me Uy... Y, y, y. ¿El usuario se concentra? Es físico. No. Sí, sí, se lo vamos a enseñar, pero ¿por qué? ¿Vendeta? Firo es rápido, pero patada baja. Vamos a quitarle patada baja porque es mucho de pesos. Y mejor vamos a esperar así, vamos a hacer. Ok como ustedes bien sabrán, en el episodio pasado llegamos a Pueblo ver, Primero que nada vamos a. ¿Verdad? <risa> ok chicos, vamos con Bici Verde, porque las verdes son las épicas Yandel de hecho, no sé qué es lo que tienen de diferente. No, este no es. Es este acá. Ah, oh, no, cnbc. Ahora vamos más rápido. Ok, ya íbamos rápido, pero ahora vamos aún más rápido. Ok, hay una cosa que no me gusta de Pokémon X y es eso Lo que yo digo que no me gusta es que literalmente todo es... Eh, miren, ahorita vamos a entrar a este gimnasio, pero vamos a ver, Es una torre que hay que seguir subiendo hasta llegar al líder Literalmente la mayoría de gimnasios son así en Calos. Ven, no es que sea malo, le da su toque, pero pues... A ver, hemos tenido mejores diseños de gimnasio antes y después. Les doy un ejemplo de después. Galar. Tiene un gran, pero gran, este... Vamos a usar en Rosket. vamos a ver qué ¿no? Shh, No me gusta que tengan ataques tipos eléctricos. Oh, en realidad tenemos a dos Pokémon que pueden encargarse de ataques tipos eléctricos. Actualmente no son lo mejor contra un tipo agua. Entre ellos habla nada más de Flygon, claro que sí. ¿O oh, no? ¿O oh, no? Son más rápidos. Yo digo que era Antonio Mata, ¿eh? Ya tenemos el ataque por dos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chicos! <risa> ¿Por qué siempre me confío y pasan cosas así? ¿Y por qué no saca Porygon Z? Porygon Z tiene rayo, tú. y Porygon Z no tiene rayo. ¡Ay! Bueno, ya, ya saben qué, Da igual, da igual, da igual, da igual. Cada igual que no lo pudimos haber sweepado Toma ¿Quién sobrevivió? Doble filo No no no no asuma. Ok, bien estos tres tienen que sobrevivir Igual Trapich Porque Trapich es Chuchale, no sé qué hacer. Otro, dos, dije este, una caída libre. Creo que no lo mata, eh. Vamos a ver. Les dije: Confía en Porygon siempre. No digo nada. Y así perdimos a Firou Ok. Bueno, este, ok. Vamos a ver, ya perdimos a un Pokémon. Ya que no podemos hacer nada. Bueno, sí, podría reiniciar el video y nunca lo sabrían. <ríe> no, no sé, nunca me O tal vez, ok. No, no pero, o sea... Vigigem Vigigem es de esos Pokémon que no sé por qué se crearon ¿Alguien se acuerda de Vigigem? Más que ahorita va a decir Ah, oh, sí, obvio, Vigigem No, o sea, nieta. O ¿Qué, qué anda qué con Vigigem? Vaya, Aurora, no mata Güey, sabía que era super eficaz Pero es neta Dice al equipo Creo que me voy a de vuelta Para que se le quite No, no, no, no, no, no. Si te morías, te juro wey, Que iba al infierno a recuperar Ok, un Rayo broma, no mata sin Ni queriendo Porque eso era Cabrón, deja de matar a mis Pokémon okay Ok Wey, nada más tenemos tres Pokémon. Cuatro. Cuatro Pokémon. Y de los cuatro ya se... Pues, tenemos seis Pokémon. nos tenemos cuatro. Pero... Lo veía con un potencial increíble. Aunque fíjense. Bueno. Ok, ¿saben a quiénes vamos a meter? ¿Saben a quiénes vamos a meter? No vamos a no atar a, a esos Pokémon. No vamos a atar a esos Pokémon. Porque, porque esa wey... ¿Trae 6 Pokémon? este juego Ok <risa> Trae 6 Pokémon, ahorita no es una opción, ¿por qué? Porque no hay un set de Pokémon que pueda servir Sí, doble tipo agua, y no gracias, porque un tipo rayo y un tipo rayo, Un tipo eléctrico, ya me trae de los pelos de punta, a ver, Odish, sí entra, eh Odish, entra sí o sí, eh, a ver Quítate tú que por cierto me duele haber perdido a. Ver, diva... Uy, qué fregados. Era David, no verdad? Se murió, a ver, se murió Berta. Se murió Diggis B, se murió XQ, e se murió Fido, Sandman. Shins Shintz no se lo merecía. Ok. Este lo quiero pasar de verdad a mi cuenta principal de Pokémon. Es que yo sé, es ilegal. Obviamente es ilegal, güey. Pero, o sea, ¿quién le quita lo épico? O sea, un dialga, okay. Voy a capturar un Pokémon en Pueblo, no me acuerdo el nombre. Pueblo Cromlech, si sí, no. A ver, en Pueblo Cromlech vamos a Fuera de Pueblo Cromlech vamos a capturar un Pokémon. Y en la vez, ojalá. Mira, me falta un Groddle, ¿no? O sea, tipo... <risa> me falta un Pokémon tipo, tipo eléctrico, si mal no recuerdo. Y a ver qué Pokémon este eléctrico tenemos. Si sí, no, no tenemos Pokémon eléctrico, si se me olvidó. ¿no? Ok, pero es que a lo que yo voy es que necesitamos algún que otro Pokémon que nos dé seguridad porque ya ahorita el lo que está apareciendo México eh el México XX A ver no me acuerdo bien cómo hay que ir por y, y pues ya que pero sé que por ahí no es pero como te digo ok Güey era trapo ok como les digo, o sea, se me hace muy... Tienes ataques por lo menos. Tiro vital. Invierto por completo los cambios en las características del objetivo. El usuario emplea sus poderes para hacer la mesa O sea, que nada más tenemos tiro vital. Oh, ok, drenadoras. Si, sí, no me quiero morir, vamos a, vamos a los seguros. O sea. ¡No! <ríe> Iba a cambiar. Uy, uy. Tiro vital, machada. ¿Cómo que machada? ¿Cómo que? como que Gema lucha? No manches, ¿qué les pasa? Están locos de la cabeza, o sea, es neta. Es neta. Ok, no, lo bueno es... Me va a hacer una pelea larga, así que me callo un rato y, y, y vamos... En este momento me encantaría tener la, el Passport guau. Porque ya se que no hay No, no hay No hay tabulador Nada control nada, nada, nada. Ok, este... Mientras tanto No... Les voy a preguntar algo O sea, ¿a usted les gustaría Que El... La Liga sea En directo? Claramente se tardaría un poco más pero serían directos, teníamos aquí en Twitch Y, y mientras tanto, estaríamos platicando de otras cosas O sea, tendríamos un contacto más directo Yo ya puedo hacer directos, o sea, pero yo les digo, o sea, si quieren Podemos hacer así como les digo mm. Mm, okay. mm. Vamos a lanzar unas arenadonas Danza llama, danza llama, como que danza llama, danza llama, que. wey ya. Dijín de Siris, marranos. O sea, no me preocupa, por... pero Odish de todos, o sea. Son primplos, Son primplos, aguanta, puede meter tóxico, más daño por el De hecho, ¿de quién es? ¿Quién puede aprender Danza Llama? Ni me acuerdo, o sea, sí. De Épico Yandel, Tóxico. Ok, ahora van a ver qué es daño por segundo. Hoja mágica, ¿cómo que tienes hoja mágica? Ya, yeah, o sea, güey, tiene de todo este Helio, ya nada más le falta... Ah, O sea, el daño por segundo aquí. Okay, Puro daño por, por segundo por ahora, wey. Pistola agua. Creo que en este turno no nos lo acabamos, o sea, okay. O sea, sí me gustaría hacerlo en directo para que ustedes vieran cómo está en directo y sería más largo y también, y esto y, y esto. Está. Pero también tengo pensado varias cosas, pero ya necesito que, necesitaría que el canal creciera y se preguntaran por qué. Y yo les diré, fácil, quiero que crezca el canal, y en el momento que crezca el canal, Este, quiero linkearlo con Twitch. Y en Twitch, este, hacer... Un... Bueno, en Twitch. ya, andando locos, ya, la verdad. Este, ya cuando crezcamos a más de... ¿Qué me gusta? 30.000 suscriptores ya, o sea, como un año, dos años, por ahí, dependiendo de la suerte, ¿no? ¿Qué tal si en diciembre ya hay 30 suscriptores, si Dios quiere, no sé, o más? Ya voy a ver yo, porque quiero hacer un directo de 24 horas, en, en YouTube, no, pero, bueno, en YouTube y en Twitch, sí. Que me vean sufrir, 24 horas, y obviamente, vamos a Va a ser un fin de semana, o sea, no se preocupen, no. No, no lo voy a hacer un día de clases, ¿eh? o sea, saliendo de, la, de las clases el viernes, puede ser, no sé, algo así, una puntera así. ¿Y qué vamos a hacer en ese directo de 24 horas, dirán ustedes? Vamos, vamos primero. Tengo dos ideas aquí. Aquí mis ideas son muy encontradas. La primera idea que tengo en mente, es que sea un... un... un... de Pokémon, directamente. Un loque de Pokémon, todo en 24 horas, sin fallar, y... A ver, hasta cuándo llegamos... ...de Pokémon Omega Ruby. Ya, ahora sí. Soy imbécil, soy imbécil, ya lo había logrado pasar. Soy imbécil, o sea... Un crowbar, o sea, para terminarla, pronto estamos en problemas todavía. Seguramente... A ver... Voy a ser inteligente y voy a sacar a... Ah, no se trae... Vamos con Porygon Z... Porygon Z... Que qué... O sea, que puedes hacer cualquier ataque Y te voy a hacer un chino de daño... A ver... Electrificación de nuevo... ¡Ay no! No, no, no, no, no. ¿Cómo que un tiene para rayos? Por favor, necesito eso. Y no le afecta caída libre. ¿eh? No, eso sí. no. No, no, no, no, no. <ríe> ya me metí en problemas. <ríe> A ver. Puedo cambiar a Primplo y jugármela un poco Pero wey, ¿qué les pasa? ¡Un Grot con para rayos! No No, no <risa> ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Mama, mama! debería por ahí ¡Eletri... no! ¡Déjame de que. A ver Veo que hay una forma, a ver haz quinético haz, kinético. haz kinético. no entiendo si tiene un ataque especial me va a SWIKEAR me va a SWIKEAR deja de usar electrificación y usa kinético. <risa> Oh, ok cámara rápida, en lo que pasa algo picotazo venenoso ah, chinga. Nada más necesito que me hagas otro picotazo venenoso. Gracias. Nieve en polvo. Me asusté. Ok. Primple para el 31. Vamos bien, eh. Origon Z. Odish al 21. Vuela neblina. Ok. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya necesito un ataque esta cosa. Ok, pero, o sea, lo que yo voy es, me gustaría hacer un, un Pokémon Omega Rubí, Random Block o Normal, ya, ya lo veré ahí. Winsicott, ok, vamos a que lucha? Un Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna, un Pokémon Sol, un Pokémon Luna, no sé, un Pokémon incluso podría ser un Pokémon Espada. Pero no les aseguraría nada todavía. O incluso Pokémon Reload, pero Pokémon Reload todavía no, no tengo bien planeado todavía. El... O sea, quiero subirlo a YouTube. Ya le pedí permiso a Fer. Sí le pedí permiso. Ah, no, no. yo no era el de, a la defender, a la atacar, cosas, cosas, o sea, son, son muy buenos movimientos, pero creo que por ahí no se nada Ok, Primplup. Ok, o sea, lo que yo voy es estaría bien hacerlo, pero todavía no está todavía confirmado. O sea, 30 mil suscriptores, los O cuando me den mi placa, a los 100,000 suscriptores quedaría bien. A los 100,000 mil suscriptores. O sea, ahí sí estaría bien. Como que infierno, como que infierno tu pedazo de invisible, no me quemes.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 Ok, un Gloom, ya en el equipo, ¿Ya? ya, vamos bien, vamos bien, no, no, ya, sin miedo al éxito, mi rey, ok. Apenas me di cuenta que Gloom es macho, por el, por lo de los de esos, se lo ¿no? tendría. Absorbir ok. Ok, pero, o sea, todavía está en, en, pen... todavía lo estoy pensando, lo estamos haciendo entre... El editor y yo. De qué vamos a hacer todavía. Pero. Ya ahorita. O sea. Como vamos. O sea. Como va el crecimiento. Yo sí veo que vamos a crecer más. De hecho. Yo veo muy probable. Que sí. Que probablemente este canal. Algún día se vuelva viral. Dudo mucho. Pero bueno. No dudo tanto. Es probable. Es probable todavía. Así que. Eh, vamos aquí. Vamos. Vamos de una vez por el libro de gimnasio. Bueno, ya sería mucho un. que por cierto nos mataron a todos los Pokémon bueno, ok si nos sale otro fósil ya sabemos qué hacer venir aquí rápido y ver qué Pokémon sale porque imagínense un, un Dragonite oh, sería de, vendría de perlas a mi equipo un Dragonite un gacho. de hecho actualmente me estoy pens estoy pasándome Pokémon este Pokémon Platino por primera vez. O sea, no, no es porque no me, lo, no me lo pasé nunca. Me dio flojera, me daba hueva. Este lo iba a pasar, pero. O sea, siempre pasaba una cosa que me obligaba a borrarlo. Lo perdía. Este. Lo, me, la primera vez llegué hasta. And, iba a capturar un gimbal, no sabía dónde se capturaban y ya de ahí investigué. Antes de capturar el gimbal me quedé. Porque me dio flojera y de ahí fue poco a poco y de ahí borré todos los... Los de Sarah. Sí, vamos a pelear. okay Pero borré todos mis save files y así. ¿Ashore what? Vamos a empezar bien, ¿eh? Vamos a tirar unas drenadoras. ¿Te imaginas? Ok. Porque siempre a mí, o sea, siempre me tengo un crítico. Un crítico. O sea, ahorita, sin querer, cuando venía para acá, me peleé contra una señora. Y la señora me tiró un crítico chispa a... Primplop, y se quedó a mitad de vida. Cuarta así, obviamente lo aguantamos. Pone muy defensivo. Uy. Tres pesos no me gustó mucho. No estaba muerto, estaba de parranda. Qué rayo, eh. Ah. Ah. Cosita. Ok, ¿qué, qué viene? Aluminio. Ah, tipo agua, sí, sí, sí, sí. sí. No, a Primplop en esta batalla, eh. Rayo fusión? ¡A la máquina, brother! ¡No! Sí lo aguanto. No me la voy a jugar. Ya, ya perdí mucho. Ya, ya perdí mucho. Hiperfusión directamente del primer gimnasio. Que ya investigué cómo volver a subir. por cierto. ¿Sí lo aguantaba? ¿Hablando de eso? Creo que no. Rayo, al menos que sea quillotina ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me lo metí a valía madre Solo no se hace, tú pinche pelo grifo ¿Sabes? Vete ahí a la cascada que tienes atrás, mete tu cabeza ahí, güey, ¿sabes? Y ahí todo tu pinche quillotina Ustedes sabían, a ver, les voy a contar un, un dato curioso, que muchos sabrían, pero pocos no, que es que puedes pulir las medallas de Pokémon Platino. Sí, ese es el dato curioso. Las puedes pulir y dependiendo, te sale, este, dependiendo qué tan pulidas las tengas, Va a sonar más grave o más agudo cuando las toques. Y yo las tengo pulidas al máximo. Porque quería ver cómo se veían. Y se ven. Y te ves limpio señores. Así que chicos. Por aquí vamos dejando el video de hoy. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. En el próximo video. Pff, no sé qué va a pasar. Creo que vamos a capturar Pokémon. Seguramente vamos a capturar Pokémon. Así que nos vemos. Adiós.